Buongiorno, cari amigo. mil, mil, mil gracias. Doy el bienvenido a todas las personas que se han inscrito en este canal. Gracias, veramente, veramente. El giorno de hoy voy a aprovechar eh, este momento para darle un saludo a Olio de Ullas en esta bellísima isla Cerdeña. El giorno de hoy. Voy a hacer un entrenamiento con... Vamos a entrenar el pectoral. eso que no se puede andar en palestra eh, porque son usa por este problema. Si tú no hay la, la banda elástica, no hay peso. para el día de hoy he propuesto de, de hacer un poquito pectoral con, con botellas de agua, de, con la botella de olio, con el detersivo, con el late, con el vino, con todo lo que, que sea pesante en casa se puede utilizar. Como puedes guardar el cual he portado mis, mis atresis, ¿no? Mis atresis. Voy a, la propuesta de hoy, voy a usar, voy a usar hoy el zaino. El que no ha zaino, usa solamente la botella, sea de cuesta dimensión o altas dimensiones. No si son un problema. Vamos a rompirle, 1, Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, El vino blanco, el vino blanco, El detersivo, el detersivo aunque el latte y la guina, el agua, el agua, con pues esta agua ya así esta agua la, esta agua será per, per me, para, la hidratación Pero el yo de hoy voy a proponer cinco ejercicios para el pectorales. Cuando se elabora el pectoral, aunque se elabora un, pase, aunque parte de la bracha porque las bracías ayudan a, a spinger, spinger. Eh, tú a casa métele el peso que, que tú hay. No debe meterle tanto como yo. Guarda, cuesta. Está, <ríe> está pesante. Fale tú a tu posibilidad. Te le, le, le recuerdo. Nessu, nessuno compite con uno. Tú compite con tu exceso. Vamos a abrir un poquito. Le mani. Hoy, el, hoy noche sole, pero va bien. El sole, sei, tú Un poquito indietro, indietro la espalda, indietro la espalda. Avante, avante, su. Enjú, oigami, he portado hoy mi, mi tuta, mi tuta, mi tuta, mi tuta, mi tuta de, de, del negocio que he hecho, que he elaborado por di, casi 10 años a Ver esto he hecho la apertura a Singapur, podéis ver el video, apertura a y Singapur, si son con esta, del 2011 ancora, ancora la uso. Ok, ok, ok, un poquito la espalda. abro, chiudo. Perfecto, perfecto, perfecto. ok voy a hacer estos 5 ejercicios, estos ejercicios yo hoy vamos a, re, yo lo repito 3 veces, 3 veces, 3 veces. 3 veces. Tú acá hasta le fai el cuarto, así. Diventa un poquito tosto, ¿no? Cierto, tosto si tú te gusta un peso que sea più, più pesante, magari yo le yo le meto 4 o 5 botellas, magari tú le metes 6, 7 y 8, così. Tutto dipende tu capacità. ok eh, vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio, voy a meter el saino nuestra propuesta, nuestro primo ejercicio que voy a hacer vamos a hacer piegamente, piegamente vamos a hacer 12, 12, 12 12, voy a proponer hacer 12 lo hago de esta forma, posible guardate. medio eh, ok, importante, guardando el punto guardando de frente, no guardando a tierra porque si, puede ser que yo un momento uno se desvane, se despaca la facha en cambio si tú guardas de frente todo el peso, cade, todo el il cae tierra y en vez de ser protecto de la facha, ok vamos a iniciar nuestro primer ejercicio, Va, abro grande, abro, abro, abro Girito, voy a descender lentamente, uno guardate due tres cuatro cinco seis 7, 8, 9, 10, 1 in più, 1 in più, ok, abbiamo fatto 13, <ride> 13, io del solito senza, senza il peso mi faccio 30, 35, però come ho un peso... <ride> Siempre, siempre se son las excusas, ¿no? pero va bien, va bien, va bien, va todo solamente 13, ok voy a respirar el profundo y hago la pausa y lo hago nuevamente, vamos a hacerlo lentamente, lentamente, así aumentamos más el peso, más più, più lento y más fatigoso, va a hacer efecto, aunque yo no tengo un pecho así grande, pero va bien, va bien, algo se ve, perfecto vamos a, a repetirlo nuevamente nuevamente va 3, 2, 1 vía abro, abro grande guardo de frente 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 9 10 1 2 3 uh, 60 ¿no? 60 60 60 <ríe> porque facho el próximo bebemos un poquito de agua está importantísimo eh, prima iniciar manjar y cual cosa no fare actividad física con la pancha bota o de yuno a no ser que tú sea un profesionista y y había la testa si no la tierra. Cuelo no es per tutti el mundo por ejemplo, yo prima de venir me pregunto eh, una premuta de, de crostatina de albacoca. Luego de de esto para colaciones, colaciones abundantes, con el albume, un poco de, de galeta eh, y que no manque un poco de, de yogur, en informa. porque es importante, tres pilares fundamentales en el entrenamiento el ejercicio, la fatiga, el estrés, una sana y correcta alimentación, nutrición, y aunque, importantísimo, el reposo. Ok, vamos a parar el, ultimo, el último. Se sentirá. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 10 pesa pesa hay la pausa cambiamos de ejercicio cambiamos de ejercicio menos mérito no menos mérito menos mérito para el agua eso qué vamos a hacer con este mismo ejercicio que habíamos hecho. vamos a utilizar la panca vamos a meter el pie de cuá cuá ok meto el pie de cuá y siempre con el signo con el signo ¿Cuánta vamos a hacer no importa que te falle 5 7 8 9, 10, 20, todo lo que quieras Vamos a, Andiamo a respingar fino a lo que es. riusciamo. Va bene. Por quello no, no, no te digo que fai 10, fai 20 o fai 50. Puede ser que solamente fai 2. Va bene. Ok, metemos el saino de, de vacanza en Sardegna Olio de Uggia, Olio de Uggia, nos invita a ser ella, ¿no? A notar el lado. Qué bello, qué bella, una bella hizo, una bella hizo. Me piace, me piace. Cierto que yo prendo un poco el sol porque, guarda, ya Ya son abronsados, ya. Pero va bien, necesita si un poco agua de cocómero. Ok, sí, va. Vamos, andiamo. Ok, ya hemos puesto que como es terra se 3, 2, 1, Via. Via, via, via. Si sentirà un pochino una fatica, prova adesso uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ok, abbiamo fatto dieci. Uff, uh, uff, uh. se sente, se sente pues este pectoral crece, ¿no? <ríe> tranquilo, y estas dos son los más fatigosos después de los tres ejercicios que continúan son más relajados, relajados cierto, a mí me pesa porque le meso metido del kilo, según me este pesará por ahí 25 kilos tú le falla tu posibilidad <ríe> ok, abro de reposo. un minutino te falta solamente 10 10 el sol no me da energía pero no, no, no. la energía mía está interno interno interno interno no te mola más no mola más yo con este ejercicio te concilio hacerlo al menos dos vueltas a semana y, y si tú hoy a cuando finalizas este pues en este ejercicio, en este entrenamiento, puedes añadir 8 minutos de abdomen uno, o, el, o, o el entrenamiento de 7 minutos de abdomen, muy bonito, muy bonito. Ok, vamos a la, a la segunda, vamos a hacer 10, 10 se sentirá, 3, 2, 1, via, derecho, derecho, derecho, palo de frente y se pasa, 1, 2 3 4 5 6 7 oh. Uff uh. Veramente está pesante esto Uff uh. uh. eh. Mira no Pablo no se estanca Yo sí me estanco Yo si sí me estanco guarda la prima 10 La segunda 7 Madre de Dios, la tercera parte de la tercera debemos hacer al menos 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, Que ya con la prima se, se, se fatiga el músculo. Y più, con el peso. Con el peso que hago qua. 7, 7, 7. 7. Y un poquito. Vamos a hacer al menos 8, 8, 8, 8. Por qué lo tengo que no te digo que fai 5, 7, 8, 9, 10, ni 20 Tú fai fino Donde ya el cuerpo eh, Lo máximo, lo máximo Ok, perfecto mm. Prende un poquito de área Área primaverile. Olio de un unghia come va el olio de unghia allá en Sardegna? <ríe> Estamos haciendo este entrenamiento, ¿no? <ríe> olio de unghia, oiga, olio De cucina con pelo olio bueno, ¿no? <ríe> ok, ok Perfecto, perfecto Vamos a A fare Nuestro último He hecho primo 10 Dopo 7 Provaró A fare Al menos 8 Ok Preparate 3 2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 el pecho, ¿no? Pecho con la botella de, de agua, óleo, el detergente. Ok, Nuestro próximo ejercicio. ¿Cuál vamos a fare? Vamos a fare vamos a fare D. D con la panchina. Este ejercicio de D labora tantísimo pettorale, anche il tricipiti. Allora vamos a fare di sempre con il saino dietro, così le diamo un pochino di resistenza. Quante vamos a fare? Eh, come ho detto prima, vamos a fare il massimo, lo che riusciamo. Non te dico che fai 5, 20, fai fino a donde tu non riesca a andare in più. Avanti. Ok, mettiamo la sedia. que me preparo. Okay. Ya vamos a para el servicio militar. <g PP> Como comando. Ok, ok, okay, vamos a pedir la, la okay, vamos a hacer... Di, di, di, di, la posición, guarda. En la posición. La posición. posición. posición. Guarda de frente. Gluteo vecino al al tabulino de esta forma. Prepara. 3 2 1 via 1 2 3 4 No, facciamo così. Non facciamo un casino. Stamo così no. stamo pues rubando perché quando scendo non mi lascia andare giù. Allora, esaino lo butto avanti, così, tac, solucione al solucione problema. Solución al problema. Solución al problema, sì. Sí, ecco, sì, è così. Molto meglio. Molto meglio. 3 2 1 via, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Uf. Oiga, ya el brazo, también el brazo se siente, ¿no? El brazo se siente. Oh. Ok, cuesta. Ya he falta una vuelta. Lo repito nuevamente. Eh, Due vuelta en Piu. Luego vamos a cambiar eh, de ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que se llama el pullover. Pullover, pullover. Cosí, cuesta ejercicio nos a, ayuda a expandir un poco la casa torácica. Cosí el pecho guarda. Peto de Superman. <ríe> super de Superman. <ríe> justo <ríe> superman, su, aspecto de, de Mike Tyson ta, ta, ta. perfecto perfecto vamos andiamo a fare nuestra segunda habíamos dicho que avante no avante ok ayudamos una cocina ok 3, 2, 1 mira mira me toco Guardo di fronte, gluteo vicino alla feria. 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 e in più, perfetto. Venga, sta arrivando il sole, sta arrivando il sole, sta arrivando il sole, però noi <ride> siamo andati in anticipo del sole. Eso es, eh. ok, muy bien, muy bien. Esta energía que nos da la natura, gracias, señores, por, porque podemos ver la luz, podemos respirar, eh. te puedes alenar y comer, puede ser positivo el giorno de hoy. Ok, okay vamos a hacer. Eh, manca el último, el último, el último, el último, el último. Ya eh, yo siento el peto, guardalo, guarda el peto como viene un poquito fuori, no? <ríe> ok, ok, ok andiamo a fare, andiamo a fare l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo, prendo il sign ok così, perfetto, perfetto 3, 2, 1 e via, va, diritto, schiena diritta, guardo il fronte, mi concentro, respiro profondo e si 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. Uf. Gracias a Dios, veamos esto, veamos Rosita para el cuello. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el pullover. Para el pullover, yo consiglio que hayan una panquina, una panquina por ejemplo, ¿Puesta perme? Es muy estrecha, ahora no, no riesgo meterlas en la... La, la izquierda aquí dietro la, la espalda aquí ahora lo voy a hacer a tierra a, a casa hay una panquina normal donde puedes meter la, meterle la, la espalda Es ancora a medio pero yo lo voy a hacer igual a tierra a tierra, meto aquí mi tapetino mi tapetino aquí mi tapetino ok ah, dije, este pues ejercicio del, el, el que continúa en el pullover tú lo fai así guarda tú lo fai así tú lo haces así tú lo mete así tú lo tú metes haces tú lo haces tú lo haces tú lo haces tú lo haces tú lo haces tú lo que el peso despicola pero esto lo vamos a hacer voy a, voy a hacer aquí a tierra a tierra a el peso prendo el peso pongo el Prendo Prendo peso peso. Piego tierra a tierra o so. cierto que sí. si usted en, un, en una panquina el movimiento va a ser più lungo, más lungo y va a hacer más efecto a, a la casa torácica Tú a casa si hay una panquina più grande que cuesta mete dietro la espalda y la chimpiede y cosí si hay tipo un ponte y va ahí en dietro fue este movimiento yo lo voy a hacer en estas posiciones porque no la acedia grande prepárate vamos a hacer al menos 12 3 2, 1, vía, 1, 2, 3, malo lento, 4, 5, guarda el movimiento, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más. più. ya está. 1 más. 2 più. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Cómo la va? ¿Cómo la va con el ejercicio? ¿Cómo la va? ¿Todo bene? OLEO DE un UNGUIAS <ríe> OLEO DE UNGUIAS EN LA cerdeña. <ríe> OK, importante, importantísimo importantísimo la pausa, una pausa una pausa chistada porque así próxima, en la próxima serie andamos con muy buena energía si estás usando tanto peso haz una pausa de 1 a un minuto y medio si eres una persona lenata puedes hacer 45 segundos, segundos te recuerdo, todo este esfuerzo vendrá pagado, vendrá pagado todo lo que hagas hoy se verá domingo, si tú te alenas constante, constantemente, eh, en 2 o 3 meses vas a ver algo diferente en tu cuerpo, no solo en tu cuerpo sino también en la salud ok, andamos, andamos a la segunda andamos a la segunda, andamos a la segunda Pablo, Pablo, parla parla. Y se dimentica, ok ok, 3, 2, 1 viva, va Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sete, tira lungo, lungo, lungo, lungo. 8 9 10 1 en okay. perfecto perfecto perfecto Estamos ya casi, casi finalizando este ejercicio. Eh, dopo questo un altro un altro, un altro que se puede a a nuestro, ejercicios para el pectoral y para el pectoral y si son otros que se pueden hacer pero el día de hoy solamente he proposto esto así tú a casa tú le puedes hacer la modifica si che un peso più ligero più pesante te puede servir en este momento donde las personas pues, deben estar tranquilas en casa primero la salud después el divertimento y otra cosa pero, Ahora por cuello te tengo estos ejercicios para hacerlo tú en casa, protecto como un príncipe. Ok, ok, ok, ok, vamos a parar el último. Dale, dale, dale, dale, que me estoy bruxando con este sol. Okay. ok, prepárate 3, 2, 1, vía, salgo, salgo, va. 1, guardate el gomito mío. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 en okay, ok, ok, perfecto, perfecto. El peto, guarda, el peto está prendiendo un poquito de, de volumen, piccolo poco, pero está prendiendo. Ok, nuestro próximo ejercicio que yo consigo de fare hoy a casa con las de agua. Vamos a aprender dos botellas de agua no, primo, primo, primo un poquito de, de hidratación si ¿sí está, ¿no? Ah. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a estrellar Voy a hacer esto así. Lentamente. ¿Ok? Voy a hacer aquí desdralado. ok, si ¿sí se ve, si ¿Sí se ve. ok, perfecto. Desdralo. Prendo las dos botellas de agua. Si tu hay una botella más pesante, aún mejor. Qua, quadro qua Guarda, apro E chiudo Lento, lento, lento Due Due, due, due Tre Quattro Cinque 8 Tú puedes prender que la botella de detersivo que es muy pesante 9 10 1 ok perfecto Sí, sí, como dije oh prima tú puedes prender que la botella de, de, de, de, de, de, de las confesiones de, del detersivo que es muy más pesante que, que la botella de agua si puede prender aunque otra dimensión de botella de agua que son más grandes la prende por la, por la manigueta y ta, ta. este ejercicio eh, te va a servir siempre para elaborar la parte interna de nuestro pectoral hemos hecho cuatro ejercicios que estimulan el pectoral por por eh, ogni ángulo vamos a fare nuevamente dai. nuevamente nuevamente nuevamente prepárate prepárate 3 2 1, abro, abro, abro, abro, 2, 3, gomito ligeramente piegato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Se tu fai questo esercizio 50 volte, lo sentirai ancora di più. Dai, ultimo, ultimo, ultimo. Ok, accendo. Uf, riposo. Mi riposo di questa forma. Così prendo l'energia solare che nos porta e l'universo. Respira profondo. Después de cueste, no, después de cueste ya habíamos fatto los 5 ejercicios Pero yo le voy a yungere un alto, un alto en più, un alto en più Un alto en più marca la diferencia Respira profundo, se concentra Siente el glúteo, siente la esquina, la espalda, siente tu pecho Ok, prepárate 3, 2, 1, via, abro Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 1 en piú ok perfecto perfecto salto salto cuá pego el tapetino Piego el tapetino metiámoslo cuá ok nuestro último ejercicio que propongo que no estaba dentro de de mi programación pero va bien va bien voy a aprender piego ginocchio esquina directa tiro el pecho el pecho adelante como el caballo romano que se trova ahí en la en la vía en la vía fiol imperiale en Roma justo no fiol imperiale esto ya para los caballos así grosos así que tiran el pecho aunque, aunque tú también lo metes así piego ginocchio guarda brazo directo vamos a hacer esto uno lento dos 3 4 5 6 7 8 9 10 1 in più Lentamente, Ruben and perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Y hemos hecho este, este movimiento, Este movimiento se asomilla tanto al, al movimiento que hacemos con el cabi en, en la palestra, ¿no? Cabi, así. Lo puedes hacer, este lo puedes hacer. Con el cabi, aunque con elástico, con elástico. He hecho un entrenamiento come alzar el pectorales con elástico lo puedes guardar también te lo lacho aquí sopra te lacio primero te lacio el dia y cómo alzar el pectorales pectorales con elástico así si tú complementas estos dos ejercicios ok vamos a hacer nuestro nuestro segundo piego piego piego piego gomito pechino al al girovita va si sí, va si sí, va piego di no y se va uno pino fondo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12, mira cómo trabaja el pecho, mira, está trabajando el pecho, guarda cuando son arrivados el pecho era más bajo, guarda que, que los ejercicios sirven, tú a casa le modifica el peso, el peso, por ejemplo, puede, lo puedes hacer con, lo puedes hacer con este, ¿no? Con este así, más pesado, más pesado. Que la botella, guarda la botella, el viene. bien. Cuando se esquerza, cuando se esquerza, cuando se ha ido con tuto o, o con la, en la botella de lácte. Ok, vamos a hacer el último, el último, el último, el último. lo echamos por el horno de hoy, que si no robamos tantísimo tiempo, porque tú debes laborar, y debes hacer algo cosa a casa, a ver, sistemar el jardín, lavar el piatin, para la pulicia, para el lipito, el bianco, lo que voy. Ok, esquina directa. Piego el ginocchio, guarda, ¿vale? y se va. 1, lentamente. 2, 3, 4, 5, lentamente. 6, 7, 8, 9, 10. 12 y 12 ok <ríe> por el día de hoy habíamos finalizado de hacer estos ejercicios para, para, para el pectorales y son otros ejercicios pero el día de hoy eh, he programado estos 5 o estos últimos 6 que te servirán eh, para mantenerte en forma lo so porque si voy más volumen debe usar, más peso, pero un poco este periodo que es así un poco grave la situación, eh, lo importante es no fermarse, estar siempre en movimiento, porque la vida es movimiento. Y tú a casa, tú a casa fai da te, prende como de facto yo. la botella de agua, el defensivo, la botella de latte, el vino blanco, lo mete allí en el, el, el saineta y te alena, no hay problema, porque después de esto tú serás más fuerte. Ok, vamos a poner un de Estrecha y está, ¿no? Abro, cierro, abro, cierro, Meto así. Perfecto. detrás Ok. Es mejor la prevención. La prevención es que la manatilla O tú te previenes. Tú più en forma. Cuando finisca todo lì, guarda. Tú serás una rocha. Pero te veo más fuerte que prima. Cierto. Me sono allenato con Físimax. Ok así pues abro cierro abro cierro la espalda la espalda la espalda ta, ta, ta está está ok, por el está de hoy está está está está está está miles gracias está está las personas que está han está está está está lo está está no lo está está está Puedes está está la está está está está está está está la está está está primo en, en meterte en forma. Yo aproximadamente meto Tres vídeos a semana, tres vídeos a semana. Va a láchame tu comentario, que yo estaré muy grato, que yo te responda. Gracias miles De cuore, Pablo. El peto, ¿no? Se ve el peto, ¿no? O sea, que el peto está bailando.